Buenas noches Puerto Rico, deseando que todos estén bien. Les habla José Juan Cañón Díaz y les doy la bienvenida a los sorteos de la Lotería Electrónica. Para hoy lunes 17 de octubre de 2022, Powerball tiene un premio de 480 millones de dólares y recuerda jugarlo con Double Play para que tengas más oportunidades de ganar. Y ya estamos listos para celebrar los sorteos de Pega 2, Pega 3, Pega 4, Multiplicador.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 El tercer número Es el 1 El 1 El número ganador en el Pega 3 Es el 0 3, 1 El 0, 31 Continuamos con el sorteo Del Pega 4 Mucha suerte Estamos listos para recibir el primer número Es el 0 el 0, segundo número. Es el 0, repite el 0, tercer número. Es el 1, el 1, último número en pega 4. Es el 5, el 5. El número ganador en el pega 4 es el 0015, cero, cero, el 0015. Cero, cero,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 Nos preparamos para recibir el primer número del Loto Cash. Que es el 8. El 8. Segundo número. 17. 17. Tercer número. 16. 16. Cuarto número. 22. 22. Quinto número. 25. 25. Y el bolo cash de Lotto Cash es el 9. El 9. Los números ganadores de Lotto Cash son 8, 17, 16, 22, 25 y el bolo cash es el 9. Pasamos con el sorteo de la doble revancha que tiene un premio de 150 mil dólares. Adelante con el sorteo. Y por ahí viene el primer número de la doble revancha, que es el 17. 17. Segundo número. 27. 27. Tercer número. 32. 32. Cuarto número. 18. 18. Quinto número. Es el 2. El 2 y el bolo cash de la doble revancha es el 6, el 6. Los números ganadores de doble revancha son 17, 27, 32, 18, 2 y el bolo cash es el 6. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de hoy. Para más información, entra a loteriasdepuertorico.pr.gov. Nos vemos en el sorteo de mañana martes a las 2 de la tarde y que tengan todos una excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. De nuestra programación por WIPRTV San Juan. W.